este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver ya estoy aburrido estoy hasta acá que me hablen del puto metal son y eso vamos a hablar hoy día por la rachucha esta wea ya le he hablado un montón de veces a los culiados que lo pueden usar en el loop defecto que hay pero hoy día les voy a mostrar unas técnicas reculiadas que tengo eh... Vamos a ir rápido con esta wea porque estoy aburrido estos videos culeados y váyanse la rechucha también. Hay en algunos videos donde hablan de que es un, un preamplificador. Que no se sabe si un preamplificador o no es preamplificador. No es un preamplificador por la rechucha. No es un preamplificador. Es un pedal de distorsión. Y si tú miráis en el manual del fabricante de esta wea. Dice claramente cómo hay que conectarlo. Al, am al amplificador Y sale como una conexión directa Ni siquiera dice si lo tenéis que conectar al loop de efecto No De hecho dice que hay que conectarlo al input Al input, perdón Input por la rechucha. Este es el amplificador culiao que voy a usar Es un Marshall DSL20 Dice ahí DSL20 em, a tubos De 20 watts, obviamente Y tengo estos pedales Y bueno, voy a poner este pedal el metal zone vamos a poner aquí y lo vamos a conectar acá si sí, culeados ríanse nomás de mi pantufla por la chucha si sí, para eso estamos wea. que se rían los culeados ya y después el metal zone y después eso va al amplificador directo al input ya así está la wea así estamos con esa wea. estoy en el canal limpio del del amplificador El truco es Acá ahí, ahí se ve Tenemos estos controles La distorsión La voy a poner La voy a poner a la mitad Ya A la mitad Todo Voy a dejar todo a la mitad El ecualizador acá Que dice low y high Lo voy a dejar A la mitad los dos Ya Y acá hay un truco Bueno, acá hay dos perillas En esta de acá hay dos perillas que una dice Middle y la otra dice Mid Freck. La de afuera es la que dice en cuál frecuencia voy a cortar o voy a subir. Entonces acá eh, escojo la frecuencia. Entonces lo vamos a poner acá a tope, eh, que es la frecuencia 5000. 5K dice ahí, esa huella dice 5K. Y la huella del medio, el, este culeado del medio, lo ponemos a cero. O sea, con eso estamos suprimiendo la frecuencia de 5000 Hz. Que es como la que, la que más molesta y hace que suene como un zumbido. Este es mi sonido limpio con Chiruari. Y con la cápsula... Cápsula del puente. Y lo vamos a activar yo encuentro que suena bien eso no sé, si ustedes encuentran que suena mal entonces, no sé, ocupen la distorsión del amplificador entonces y fíjense, güeyar es el primer truco, nada más que hacer ese lo ponen en cero y el otro lo ponen a tope en 5.000. Cinco ¿5.000 mil. ¿Cinco mil, o no? A ver. Sí, 5 Cádiz. Lo que estamos viendo de este truco de, de ecualizar los medios, ustedes ahora pueden ecualizar como quieran lo agudo, ponerle más agudo o, o suprimirle lo agudo, qué sé yo. Ahí vean qué weas hacen ustedes, no me importa un pico la weá que... Ya. Entonces ahora les voy a mostrar el otro truco que tengo yo. Que lo había probado en otro amplificador, pero se me olvidó mostrárselo en un video. Pero ahora les voy a mostrar. El otro truco es usar... Ah, para esto vamos a enfocar, vamos a enfocar por acá mejor. Vamos a enfocar la hueá. Ah, conchato, madre pico. ¿Qué mierda estoy enfocando? Ah, ahí está. Eh, ahí, ahí, ahí. Ya, le vamos a quitar un poco de zoom a la weá para que se vea un poco mejor. Ahí está la cagada. Ya cabrón, aquí estoy en el canal limpio. Voy a sacar el, la distorsión. Acá estoy en el canal limpio. Y lo que hago es simplemente me paso para el canal con distorsión del amplificador. No importa el amplificador que ustedes tengan. Que tengan un canal con distorsión eh, medianamente decente, no Es la única hueá que necesiten. No necesitan ni una caga más. Así que no anden llorando que el amplificador, que su hueá. ¿Por qué? Porque en, en este truco que les voy a mostrar, hay dos formas de hacer este truco. Una es hacer sonar, esto es lo primero que voy a hacer. Hacer sonar el canal eh, con distorsión lo más limpio posible, lo más limpio. Porque suene como un overdrive la weá. Uh, ah, ah. <risa> Yo creo que ahí está bien. ¿eh? Esta weá tiene dos perillas nomás en el canal con distorsión que es volumen y ganancia, entonces la ganancia hay que ponerla pero poquita, un poquito nomás, un número. Ahí. Ah, chucha, la concha tu mano, le puse mucho, ahí, a ver, le podemos subir a volumen y le bajamos ahí a la, a la ganancia, ahí, a ver, bueno, eso es lo más limpio que suena, la idea de, esta, de este truco es combinar el timbre que tiene el canal con distorsión Porque tiene un timbre distinto Aunque está sonando así lo más limpio posible No suena igual al canal limpio, mira Puta, ¿por qué se desafinó tanto la weá? Siendo puta, la weá voy a tener que editar mucho hasta el video Ya, estaba diciendo de que el canal con distorsión y el canal limpio suenan súper distinto ya tienen un timbre muy distinto canal limpio canal con distorsión pero lo más limpio posible a pesar de que lo traté de limpiar lo más posible suena distinto, suena diferente, igual distorsión un poco ahí, a ver. Uh, ahí ya fue mucho ahí ya, y ahora le vamos a poner la distorsión suena como el hoyo el agua, parece que está debajo del agua man. pero lo podemos arreglar eso porque eso lo arreglamos moviendo la distorsión nomás vamos a dejar todo al medio siempre el punto de partida para configurar es todo al medio ahí ya suena mejor suena harto mejor encuentro yo por lo menos eh, podemos suprimirle ese medio pero no tanto Escuchen la diferencia, ahora estoy en el canal eh, con distorsión y escuchen la diferencia cuando lo voy a pasar al canal limpio que ahí sí que suena, suena fea esta distorsión Ah, cambia, cambia un montón Así es que si lo pasan al canal con distorsión para los que no tienen loop de efecto pueden usar el canal con distorsión. Se necesita un canal con distorsión medianamente decente. No necesitáis el, tener el tremendo amplificador, ¿ya? Así que no es tan difícil. Ahora vamos a hacer algo distinto por puro guayar nomás. Por puro guayar. Ahí estoy como levantando la señal. Eh, voy a hacer... Voy a darle más ganancia al amplificador. Voy a apagar esto. Y le vamos a dar más ganancia al amplificador. Ahí ya suena bien distorsionado. Y ahora le vamos a dar a la distorsión, pero le vamos a quitar un poco de, de distorsión. La vamos a bajar ahí porque es mucha ganancia. Ahí a ver. Yo le daría un poco más de agudo a esta bueno. y la frecuencia esta de los medios la tiraría más por lo. esto suena más grave Una vez. bueno ahí pueden ir jugando un poco dejarla bueno, está ahí bien baja y le subo acá al amplificador una especie de booster. Se fijan, pueden usarlo de esas dos formas. Una, Dándole harta ganancia al canal del, del amplificador Aquí dónde está la wea Ahí está la concha sumare Ahí está la mierda Ahí está, ya Le damos harta ganancia de aquí O dos, darle harta ganancia de acá Tenía esas dos posibilidades en el canal con distorsión y Si se quiere suscribir, suscríbanse Y si no se quiere suscribir, váyanse a la rachucha No me no importa nada hoy día por la concha de tu madre Y eso es de lo que quería hablar hoy día Estoy usando esta guitarra Usé esta guitarra para el demo Ya, para que sepan Es una Fender StatoCaster con cápsula simple Ya, mierda eh, Conclusión, vamos a terminar con esta hueá Esta es la parte del video que todos los hueones van a mirar Todos se van a saltar Todo lo que hablé de Nath Todo lo que hablé para atrás No importa un pico O sea, va, Esta es la conclusión y esto es lo que realmente importa Si vais a ocuparlo En el en el canal limpio de tu amplificador estamos pensando en un, en un amplificador que no tiene loop de efectos si lo vais a usar en un canal en el canal limpio tenéis que tener este de al medio el mid dejarlo en cero ¿ya? y el... ¿cuál es el otro? middle, middle se llama dejarlo en cero y el otro se llama mid-freq frecuencia media ese lo dejáis en 5000 acá, todo a tope al otro lado Así, no se, no enfoca hasta que no hay caso que enfoque que, cámara culia con chatumare. Si lo usáis en el canal limpio. Si lo usáis en el canal con distorsión, es más fácil controlarlo. Es mucho más fácil controlar el, este pedal. Siempre eh, comiencen con el pedal a la mitad. Todos los controles a la mitad y después vayan jugando con eso y con, el, con la ganancia de su amplificador. Nada más. El canal con distorsión puede ser su salvación para este pedal. Eso todo por... Hoy día, váyanse a la chucha, chao Puta, me equivoqué, conchetumare. ¿eh? tu madre, ya. Chucha, ya hablé vale más que la creísta, ¿no? Puta la weá, se hecho a perder todo el video por la chucha.